Será a finales de este mes cuando integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo ejecute una agenda de actividades orientadas a conmemorar el primer aniversario de la muerte de Vladimir vargas joven dirigente popular que tras recibir un disparo en la cabeza en medio de un llamado a huelga en esta ciudad, falleció. El primero de agosto se cumple el primer aniversario del de, de asesinato del compañero Vladimir Valdivar va a iniciar toda una actividad una semana eh, de actividades de movilización y protesta donde habrá puesto en circulación de libros, habrá marcha, habrá exposición de fotos y tendremos eh, también eh, conversatorios o sea, son actividades o es actividades para que se haga justicia en el caso de la antigua y para recordar eh, para no dejar perder la memoria de este luchador, de este joven valioso, de este joven solidario que murió por las mejores la mejor causas de este pueblo y para que este pueblo pudiera vivir en mejores condiciones de vida. En ese sentido, ya en la semana que entra, estaremos eh, anunciándole a toda los, lo, la opinión pública, la, las actividades que eh, tenemos programadas de 30 al, de, de 30 al 5 de, agosto. de acuerdo con las declaraciones de Monegro, en estas actividades están orientadas a continuar exigiendo que se identifiquen y condenen los responsables de la muerte de Vladimir. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.